a dónde fueron los versos que anoche tenía en mente debí levantarme a escribirlo, me dio flojera creía que hoy día lo recordaría, pero no siempre la mente al día siguiente funciona como uno espera y se me olvidó, ya fue por más que lo tenía presente rodé cien veces en la cama como una esfera de aquí pa allá y de allá pa y de un de repente dormido me quedé como un pobre inocente eran como las tres y no se enteran de lo que soñé y no se enterarán ni enterarían aunque quisieran y es que no lo recuerdo tampoco en el expediente del subconsciente seguro hay cosas que no debieran saber ni recordar, por algo debe ser la vida es tan sabia que nada lo hace al azar el hecho que he olvidado mil cosas últimamente. Olvido con facilidad el rostro de la gente. Y mientras saludando me están, voy preguntándome: estos, ¿Quiénes serán? Las putas, los delincuentes. Algunos de los blocos, los que en la calle hice un puente. Puestos artesanales ocupas indigente. Amigos de la infancia, la vecina de al frente De alguno de los tantos lugares en donde viví Pasajes, poblaciones, localidades, ciudades Fugaces amistades, ya sabes, de aquí, de allí Tantas escuelas, tantos colegios, tantos liceos De los cuales, a veces, a mediados de año salí Igual algo aprendí, en el pecho un golpe me di Y el resto lo olvidé, como siempre, todo lo olvido Pero te juro, allí no aprendí a escribir así en clase no escribía el cuaderno quedaba nuevo De eso yo no me olvido y yo no me olvido de ti Si tiene o no sentido a decírtelo no me atrevo